Bueno, vayamos ahora sí a resolver lo que nos pide el problema exactamente. En la parte anterior habíamos visto dos cosas. Primero que la presión adentro del meñisco, ahí abajo a la misma altura que esto, si de estos dos lados es la presión atmosférica, en el punto A ahí abajo también es la atmosférica. <coughs> Por arriba acá también es la atmosférica, entonces en este lado del menisco la presión del lado de adentro es un poco menor a la atmosférica. ¿Cuánto menos? Ahora lo van a ver. Entonces, Y por el otro lado vimos que también, usando la ley de la plasión, nos dice la diferencia de presiones de un lado y del otro de una interfaz, más correctamente, sea una gota, sea una burbuja o aire en un líquido o un capilar. Primero nos pedía cuál es la altura a la que llega el menisco con ese alcohol. Bueno, justamente ahí aplicamos la ley de Jurin, que nos va a relacionar la altura con la densidad del alcohol, abajo en forma inversa, ¿no? G, que es la aceleración de la gravedad, el radio del, del capilar, no del menisco, la R chica, es el radio del capilar, y arriba está dos veces la tensión superficial por el coseno que formula, o forma, o el coseno del ángulo de contacto. ¿No? Para recordar que el ángulo de contacto es este ángulo que se formaría acá en esta curvatura, perdón que no se ve nada en el dibujo, pero sería el ángulo que forma contra el vidrio, contra el capilar. En este caso vamos a suponer que viene muy rasante, muy, sube muy pegando, y por lo tanto ese ángulo de contacto es 0, por lo tanto el coseno de 0 es 1. Chao. Solucionado ahí porque viene muy pegado y subiendo. Entonces ponemos la tensión superficial en 22,3 dinas por centímetro. Dinas, fíjense, en unidades del sistema CGS. ¿tá? Y eh, entonces... Vamos a hacer coherente con eso, la densidad del alcohol es 0,79 gramos centímetros cúbicos, esto es densidad, por lo tanto esto es gramos masa. 9,8 metros por segundo al cuadrado, habrá que pasarlos a centímetros, como está acá, y el radio del, del capilar era 0,1 milímetros, que lo paso a centímetros. Hay que hacer el pasaje. Después revisan si las cuentas me equivoqué. Haciendo esta cuenta, nos va a quedar en el fondo eh, 5,760 dinas por segundo al cuadrado gramo, que son 5,8 centímetros, o sea, que sube más o menos unos 6 centímetros. Ok, ahí aplicamos la ley de Jurin para calcular la altura eh, que sube el alcohol. ¿Y cuál es la diferencia ...de presión en el menisco, entre un lado y el otro. Bueno, uno puede decir directamente, agarro eh, la plasión... ...y yo sé que la presión en 2 es más grande, va de este lado... ...la presión en uno va en el interior de ese, de ese lado del fluido del menisco es menor... ...dos veces la tensión superficial, R. Acá lo único que está el pasaje es pasar ese radio del capilar... ...a el coseno alfa dividido R... Eh, al radio del, perdón, al radio de vuelvo a decir, discúlpeme, no voy a editar este video el, el radio de curvatura del capilar y acá es el radio del, eh, el radio de curvatura del menisco y acá es el radio del capilar disculpen, bueno, haciendo ese pasaje que es Rick eh, va un coseno arriba me queda aproximadamente que eh, la diferencia de presión es 4.460 dinas por centímetro cuadrado. Hay que pasarlo a una unidad que conozcamos un poco mejor, puede quedar ahí el problema. Pero si lo quiero pasar a newton, paso dinas y centímetro cuadrado a metros cuadrados, me quedará unos 446 newton metros cuadrados. Y esos son 446 pascal. Eh, como dijimos, eh, también... Eh, esto yo podría pasarlo o hacer la cuenta por el otro lado, la diferencia que era el peso específico por, el, por la altura del menisco que ya lo averigüe ven, yo agarro este dato de arriba y veo, que uso la fórmula anterior, y me va a dar lo mismo, 445,93 pascales, y acá daba 446. Vuelvo a decir, esto por la ley de la plasión, y si lo pensaba como la diferencia de presión, la presión atmosférica menos la presión del lado 1, me queda directamente la tensión, eh, perdón, el peso específico por la altura del meñisco, me da lo mismo. ¿Pero cuánto es en atmósfera? Bueno, yo les propongo que lo pasen en atmósfera, y van a ver que da esta diferencia de presión, da 0,0044 atmósfera, o sea que da... 4,46 atmósferas, Ven que la diferencia, si bien es poca, pero es importante por curvar el menisco. Pero comparado con la presión que tenemos una atmósfera, la diferencia de presiones que había comentado acá al inicio, ¿tá? esto es de 4 mili o 5 mili atmósferas, Bueno, repasen el, la resolución del problema. Disculpen acá el lío, pero lo vuelvo a decir para que en el momento me confundí. O confundí. Esto es la, pre, la diferencia de presión calculada con la aplación y esto es lo mismo, la diferencia de presión, donde ya tengo el dato de la altura de la columna, que es 5,760 centímetros. Bueno, hasta luego. Entonces.